Yarjan La Antigua, ¿cómo le fue de fin de semana, caballero? Muy bien, gracias a Dios. Bien, ¿eh? Así es. ¿Cómo, cómo estuvo el ambiente en la ciudad del Jaya? Todo bien, todo tranquilo. Ok. Todo tranquilo. ¿Qué le trae por aquí hoy? Eh, bueno, vinimos a tratar contigo un tema eh, de mucho interés. Viene Dorian. Eh, sí. Se va ahorita a convertir en un acampo posiblemente. Pude ver el contacto que dame, hicieron. A nivel nacional. Así eh. es. Sí. Eh, viene Dorian. Que posiblemente sí. se convierta ya en huracán y que impacte con alta posibilidad de la el República. El miércoles, jueves, ya está sintiéndose en el país y en la parte del norte eh, se puede sentir ráfagas ya. Así es. Eh, en la madrugada del jueves. Así es. Antes de entrar en detalles, Roberto, saludar de manera muy especial a nuestra amiga Malupa. Ey, que ma me vio el sábado. María Inocencia Tejada. Así es. Eh, Malupa, y sí. de cóctel de la noche. Sí. Y me dijo, te veo. sí. O sea, yo, yo no sé qué hizo, quiso dejar dicho con eso. dijo, Te veo siempre al mediodía. O sea, no sé. Saludo eh, con mucho cariño a nuestra amiga. Dime, Malupa. Ella, ¿Qué es lo que te pasa a ti con Dorian? Eh, viene eh, Dorian o Dorian, ¿verdad? Y es un huracán que provoca lluvias. Sí, muchas. Y que esas lluvias posiblemente eh, causen inundaciones. Los sí. ríos se llenan, ¿verdad? Sí. Pero en esta ocasión la cantidad de lluvia va a ser mucho más eh, posiblemente fuerte y las inundaciones aún peores. Sí. ¿Por qué? Porque eh, no se está cumpliendo con la ley de medio ambiente, la ley 64-00 de medio ambiente y recursos naturales, eh, sobre la extracción de arena y sobre la contaminación del así? medio ambiente. Explícame Yo quisiera ya. que el equipo de producción, por Ajá. favor, excelente, tu equipo de producción, gracias, me gracias, pongas gracias. unas imágenes que Gostoso tenemos por ahí. Uh -huh. eh, sobre una comunidad de aquí de San Francisco y Macorís, donde uh -huh. nosotros llegamos y encontramos que estaban sacando arena como normal, o sea, como si eso no fuera un delito. O sea, en el Espérate, los ríos río de aquí de sí. San Francisco. Bueno, los ríos no, el cauce del río, porque ya los ríos no tienen agua. Sin embargo, uh -huh. esa imagen. Mira eso, mira eso, que tú eso es el cauce de un río. Así Pero que esa imagen de cuándo son esas imágenes? Cauce, que se dice, verdad? Por donde. De, sí, el cauce, más, sí el, cauce el cauce del río. Pero esa imagen son de cuándo? No, eso hace alrededor de, de, de un mes, más o menos. Entonces, en, en Brasil, Amazonía ardiendo y aquí sacando los ríos. Sí, eso está total, totalmente es? seco. Entonces, mira, eso que tuve ahí sí. es el cauce del río sí. y esas balsas que tú ves Ajá. no es más que un grupo de señores que habían ahí que estaban sacando arena. Totalmente. Incluso ahí Pero era, eso no es ilegal. Claro que es ilegal. ¿Y dónde claro está la gente es de medio ambiente? Entonces, eh, la pregunta es, eh, pero, pero ¿dónde está la, la, la, la incumbente, fiscal. la fiscal que pero se aquí llama? Hay una fiscal. Amiga, amiga mía, ella. El ministerio público. Aunque me quedó mal con, con, con, con una contaminación que tiene la cervecería nacional de No, Dominicana. No, aquí hay contaminación por donde quiera. No está haciendo su trabajo la, la incumbente, la, la fiscal de medio ambiente. Aquí. Apellido ent Brito. Entendemos que no María Brito. Sí. La fiscal eh, que nosotros le invitamos o a que se dé a respetar o a que renuncie del cargo. ¿Cómo? Claro. Espérate, espérate, claro, no, claro. Pero ya, pero, espérate, ah, si pero, no. acá. Es que ¿Pero? Pedro, Pedro, este hombre. Es que Oye, que va a Que renuncie la, la, la fiscal claro. de mi cliente. Es que si María pero, pero, Brito, que tú estás diciendo que renuncie. O que, o que se dé a respetar, que haga cumplir la ley. O que renuncie este porque este pues no puede aquí. ser que tú vayas a una comunidad, a un río y tú encuentres a un grupo de señores sacando arena de esa manera tan deliberada sin que nadie le ponga a eso un freno. Atención a no la fiscal, que, mi amiga. Mira a, eso. Atención a la fiscal, mi amiga, que me ha quedado mal porque no le ha dado seguimiento al caso de la cervecería, eh, eh, pero eh, si eso es real, eso hay que investigarlo No, no, eso es un crimen eh, eh, Pero tú a cualquier comunidad de aquí de, Pero a propósito de, de eso Dame un minuto a, a propósito de medio ambiente Señor director, si tiene la imagen No sé si le llegó El cementerio se está, Dios mío, con el perdón Y con todo el respeto a, sagrado a, a los muertos del cementerio de la Mercedes se están escapando los muertos. Hay, hay un bosquete ahí donde termina. No, probarlo sí. Un está la imagen. No, en no, no, O sea, imágenes sí. No, está no. La imagen, si, no, si, no, no. Si no, no. no la vamos a poner eh. mañana, mira, el cementerio de una pared tumbaron ahí. Eh. eh. Donde está la, ese, mírala ahí, míralo, míralo ahí De por Dios, eso tiene ya eh, casi un mes Sí, pero eso no tiene que ver, eso, eso no Eso, eso no, es medio ambiente, eso es contaminación no que, también No, no, no, no, no. Medio eh, el aparel tiene que ver, que ver con medio ambiente Eso es sí, el ayuntamiento sí, Ahora, sí. lo que sucede dentro, no, por no, ejemplo van, lo que tiene Medio que... ambiente tiene que ver, porque eso es, contaminación. eso es contaminación Ahí se puede entrar cualquier niño Ah, sí, ahora eh, sí Eso es contaminación, entonces la alcaldía y, el, y, y medio ambiente Tienen que resolver eso, eso tiene ya semanas así es el, el, el, el cementerio más viejo de esta ciudad, el cementerio de la Mercedes, eh, y mire al, que al, cómo al, está eso. al alcalde que Eso es vergüenza, eso. Eso. hay que eh, a los muchachos por favor que me pongan las imágenes del río Jaya que están ahí para que la gente pueda ver, la gente lo ve. Nosotros no tenemos que pasar las imágenes, pero pónganlas muchachos para recordarle a la gente de cómo está el río Jaya lleno de basura y muchísimo negocio eh, Entonces, insertándole a, a, a, al, al río desechos tóxicos. Y por ejemplo aquí muchos kawas que el agua de con aceite la depositan en el río. No, Jaya no, y, y yo quisiera, y voy a retar a la fiscal aquí, ahora mismo la reto públicamente, entre muchachos, retamos públicamente sí, a la, la, la fiscal cruzó, de medio no ambiente. Eh, eh, retamos a la fiscal, a que, fiscal, a que venga ¿verdad? aquí, a María Brito, la fiscal, a la fiscal sí. de Medio Ambiente, a que le presente a este pueblo de toda la región la cantidad de casos y sometimiento a la justicia que ella ha hecho en este año 2019 y la cantidad de condenas que ella ha conseguido por violación a la ley 64-00. Bueno, ahí está claro. la fiscalía. Tiene que estar ahí, que la fiscal, venga este a que le presente. Sí. Y si no, que comience entonces a, a conseguir esos numeritos para que pueda entonces este pueblo eh, bueno, mira, tratar de evitar mira, el de estoy, no podemos seguir así. Y No estoy, podemos Y estoy en, des, eh, eh, en acuerdo contigo, porque un caso de la cervecería que nos afecta a una comunidad residente al lado, ella no ha solucionado un problema de contaminación de, de CO2, de contaminación, ¿cómo se llama? Sónica. ¿Eh? Esónica, uh -huh. eh 24 horas, ahí la gente no puede dormir, la devaluación de nuestros inmuebles y ella quedó... Blu, blu, y esto blu, blu, no es personal, blu, que conste que esto no es nada no porque, personal. No, le estamos hablando ¿Eh? al cargo. No, no, al cargo, a la funcionaria. No, no a ella, porque ella pues es yo una, no le estoy hablando una dama. aquí a... No, una dama, es una dama. Bueno, y ya mira, ojalá que, que nos dé su respuesta y que no haga como María Santos, que por asunto de No, pero de salud, invítala, no, invítala. No, está invitada. Invítala al programa sí, pero, para que venga a explicarle cuáles son los atención, pasos que está dando para no evitar. Atención, producción, tenemos que invitar mañana a, a la fiscal de medio ambiente María Brito, para que responda porque eso, eso es grave. Si Dorian entra sí. va a haber una gran cantidad de erosión, es decir agua que no se puede ¿verdad? acumular en los eh, ríos y que lamentablemente eh, eh, las inundaciones van a ser posiblemente mucho más fuertes. ya, me gusta tu chaqueta. Gracias ya, Señora, un cortecito regalo, ya para no, despedir el espacio del toque de mediodía porque ya Pedro Fernández está afilado ya, sí, está con mediano interactivo. cortecito y entramos para despedir, señor director.